Don no, Roberto. Señor. Señor. muchas gracias por haberme convocado a compartir este hermoso momento, lleno de sentimiento para muchos. No me puedo olvidar, y no me van a dejar mentir aquí los amigos presentes, creo que fui uno de los últimos que llegó a cantar el programa, mejor dicho, a las flores de Otonio. Y con mucho orgullo porque honestamente me sentí muy casa. ¿Estás casa? Esa tía Rosita para mí, yo le decía bonita, por el cariño con el que me cogió. Es muy feo, o triste tal vez, estar lejos del terruño y cuando la gente te mira con desconfianza. Cuando doña Rosita me conoció, fue en un parque y la presentaron. Y fue amor a primera vista. Y tienes que venir a cantar como una profesora. cuando usted me diga. Y así fue. Y muy, pero muy satisfecho por haber conocido su distante personalidad Y a través de ella, señor Entonces, vamos a deleitarlo. Voy a aprovechar la oportunidad que me están brindando de cantar un poquito para... darle una sorpresa a un amigo aquí presente. El compositor Floriberto Sanduro a Escondidas de él, le robé un no, tema. No me digas. Y ahora se lo voy a cantar. Porque yo soy atrevido con mis amigos. Le robaste un tema Así es. Y ahora que lo sepa. Bueno, Roliberto. A ver, maestro, no lo quiera. Adelante. Hugo Pont. Tanto, si no eres libre para darme amor, la razón dice que no es lo correcto, pero nuestros cuerpos buscan la razón, no importa que no seas libre, solamente la razón, Toda tu pasión Acepto Entre calma y prisa Toda tu caricias, Tu fuego de amor Muchas gracias A la Es la que llevamos, y dicen que me cago. Puede ser que sí. Entre las paredes, por el de la luna, veo tu figura y tu desnudez. se sientes otra vez la llama y vuelve a discalso. Me hacerte el amor y no importa que no seas libre solamente dame toda tu pasión y no puedo retenerte para siempre junto a mí me conformo con que a veces tú me llames para ir, a tu, lado. a tu lado, mi amor, a tu lado, mi amor, a tu lado, mi amor. El momento para que conozcan sí. no a ver, es muy interacción no solamente, bueno, tiene que dejarse de para ver no que dejarse de Bien, con tres artistas no vamos a concluir esa lógica,